El incendio se había esparcido sin tregua. Las llamas convergían hacia los árboles, transformándolos de súbito en espigas mortales de humo. Los animales del bosque huían en desbandada, buscando refugio inútilmente en las quebradas y los charcos. Muchos perdían la vida incinerados. Otros, favorecidos por la suerte y la astucia, lograban escapar de la catástrofe. De repente, los animales silvestres observaron que encima de ellos y en dirección contraria, volaba un colibrí. Qué raro es esto, comentaron. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por escapar de este endemoniado incendio y este diminuto pájaro va en busca de las llamas. ¿Qué le pasa? Es un disparate. Está loco, dijeron unos. No hay duda, a ese pobre se le han pelado los cables. Pero en realidad era que los animales se sentían frustrados y no sabían qué hacer más que darse a la fuga ante el arrasador avance del incendio. El colibrí voló hasta la parte del cielo desde donde podía observar el corazón del incendio. Desde esas alturas, el pájaro bajó el pico y cuidadosamente dejó caer una pequeña gota de agua. El colibrí iba y venía, cada vez dejando caer una gota de agua sobre el incendio. Los animales del bosque al fin le preguntaron, «¡Oye!» ¿Y tú qué crees que estás haciendo? Jadeante, el colibrí se posó sobre la rama de un árbol y respondió, estoy haciendo todo lo que está en mi poder. Esto refleja una crisis, y es una crisis civilizatoria que ya venía siendo construida, pero en este momento nos permite hacer una reflexión más profunda. Esta crisis civilizatoria nos pone en una situación de susceptibilidad y sensibilidad frente a lo más básico el compartir, el salir, el no estar aislados ni encerrados. En este sentido, también este, este, esta pandemia nos invita a crear nuevas formas, nuevas posibilidades. Entre esos, dentro del discurso ambiental, encontramos la sustentabilidad o posturas filosóficas como el buen vivir. La sustentabilidad no es igual a la, a la sostenibilidad. La sostenibilidad media con este sistema económico y lo sostiene en el tiempo haciéndolo un poco más armónico. Sin embargo, la sustentabilidad nos cambia el eje, la base que debe sustentar y en este momento debe ser la vida. Entonces la invitación en este programa y desde lo que venimos haciendo desde la Universidad Pedagógica con la Cátedra Ambiental y con los diferentes trabajos que se verán en este, en este programa es a volver a valorar, a valorar lo básico, a volvernos a pensar desde el territorio, a volver a reconocer que podemos hacer tejidos de, en las comunidades, y cómo la noción de conservar la naturaleza es muy importante. Eh, hablamos todos los días de ella, eh, invertimos dinero en ella, hacemos políticas para preservar la naturaleza, en fin, pero eh, la definición o la noción de naturaleza es completamente elusiva. La definición que hace... Eh, la IPBES, que es la Plataforma Global de Biodiversidad, de la cual yo participo hace muchos años, dice, se entiende por naturaleza el conjunto de todos los seres vivos en medio de sus condiciones naturales y por eso la definición pues acaba siendo autológica, natural es lo que es y existe, pero que la humanidad pueda asumirse completa como separada de la naturaleza, porque vivimos en ciudades y las ciudades no son naturales, es un movimiento muy suicida, porque claramente no estamos entendiendo que todo, todo, todo lo que hacemos nosotros es parte de un proceso ecosistémico. Es evidente que el momento crucial por el que está pasando el mundo en esta coyuntura eh, nos, es una posibilidad para entrar a una revisión profunda de las relaciones que hemos tejido con la naturaleza, eh, es decir, de cómo, eh, de cómo la significamos en nuestra vida, de qué representa ella para nosotros, puesto que hasta el momento, digamos, el paradigma dominante eh, de nuestra época que ha determinado nuestras relaciones con, con la naturaleza y con lo vivo ha sido el paradigma de la, de la explotación. El modelo de pensamiento pues, patriarca que posiciona la vida del hombre eh, encima pues, la de, de la de los animales, de la de la vida, es una idea prácticamente antropocentrista eh, que pone en el centro al hombre, pero debería ser al, al revés. Eh, pon, deberían poner a la vida en el centro de todo. Es lo más importante, la vida del territorio, de las personas, de los animales, es algo supremamente importante. Hay más de 4,000 eh, indígenas muertos en Brasil y muchas de estas eh, aldeas y... y, y comunidades ori eh, originarias no llega a la salud pública, no tiene acceso siquiera, por ejemplo, en el caso de Río a los testes para saber cómo está eh, el coronavirus. Eso nos hizo escribir un pequeño libro que también les puedo compartir, está disponible en PDF, que se llama Los Condenados de la Pandemia, porque para nosotros hay una injusticia pandémica, en la medida que el virus Puede ser democrático, matar a todos, pero la letalidad del virus, la virulencia, la mortalidad del virus es enormemente desproporcional entre los distintos grupos étnicos, sociales. Requerimos un reencuentro profundo con la naturaleza, un respeto hacia la biodiversidad, hacia la diversidad también cultural, un respeto hacia el planeta. Y un segundo elemento fundamental, además de esta reflexión epistemológica, es generar prácticas sustentables, prácticas de cuidado y respeto con el ambiente, en donde entendamos que el agua debemos protegerlo, cuidarlo, nuestros páramos, nuestros parques nacionales, nuestros parques nacionales. debemos proteger los territorios, la soberanía alimentaria. Debemos reinventarnos la manera como hemos vivido, en este modelo de desarrollo, generar prácticas, por ejemplo, de sostenibilidad en nuestros hogares, producir nuestros propios alimentos, cuestionar ese hiperconsumo. Así están maestros, maestras, educadores invitados a pensar desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista de las prácticas sustentables, la necesidad de generar una educación en estos tiempos de emergencia. Precisamente para abordar académicamente y enfrentar de manera colectiva este reto que nos llama la solidaridad, frente a otras perspectivas que buscan más desde el individualismo. Y en este momento la solidaridad, el llamado a la solidaridad es muy importante y encontrarnos en este tipo de espacios hace parte de ese encuentro que debemos seguir manteniendo de ahora en adelante. Para cerrar, en este plan de desarrollo pues también se incorpora la palabra paz, ¿Por qué? Porque en el siglo XXI no solamente es una reflexión por lo ambiental en sí mismo, sino que la construcción de paz precisamente tiene una relación profunda. Es decir, el cuidado de la naturaleza, la protección de la naturaleza, tiene un vínculo directo con la construcción de paz. Es también importante la construcción de otras formas de tramitar nuestros conflictos que no nos lleven generalmente a la violencia. Nuestras diferencias, todas las que podamos tener, se deben ser transmitida a través del respeto, de la escucha, el diálogo, de los conocimientos, de los saberes, que nos permita construir la sociedad en paz y democrática, con la, la naturaleza y con todas las especies que habitamos este planeta. Frente a este panorama, los aportes recientes sitúan la sustentabilidad como un lenguaje en el que se evidencia que el abordaje de la crisis requiere estrategias basadas en la complejidad, la transdisciplinariedad, la integralidad de los saberes y la construcción de una nueva ética que discuta las relaciones morales, culturales, sociales e históricas entre el ser humano y su entorno. Desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que pudiera aportar a este debate o a esta indagación la educación artística que le competería en nuestro caso, a la Facultad de Artes de la Universidad podríamos pensar que podríamos hacer una revisión de las relaciones simbólicas que hemos tejido con la naturaleza, basadas, por ejemplo, como digo, en la explotación, y qué otras perspectivas entonces pudiéramos abordar para tejer esas relaciones simbólicas, esas relaciones de sentido, para indagar desde, otra, desde otro lugar, desde otras epistemes y desde otros sentires, eh, una relación con la naturaleza que no la reduzca a una idea de, de recursos naturales para explotar. Nosotros eh, hemos estado desarrollando una iniciativa para el desarrollo de la Cátedra Ambiental. Eh, la idea es, a través de ella, hacer una reflexión frente a nuestros hábitos de vida, frente a diferentes problemáticas ambientales. Para nosotros el tema ambiental no es solamente lo biofísico, sino todas las relaciones interpersonales y todo como todas las apuestas que dentro de estas se tean. Eh, entonces dentro de esto variables políticas, económicas, eh, de relaciones interpersonales, la creatividad, eh, la manera como todos nosotros nos referimos a las diferentes disciplinas y cómo estas pueden apalancar. Diferentes procesos sociales y diferentes transformaciones ambientales tienen un lugar significativo. Y en esto, pues creo que es muy importante darnos cuenta cómo se necesitan unas ciudadanías activas, unas personas conscientes de que todo su aporte puede estar también en exigir a los gobiernos, pero también en tener acciones comunitarias, acciones concretas que permitan que todos los territorios estemos viviendo el buen vivir desde una perspectiva mucho más pragmática. En este momento es pertinente esta relación de memoria, paz y reconciliación que se propone desde la cátedra ambiental para propiciar reflexiones y acciones frente a la situación que actualmente estamos atravesando en el mundo. La memoria vista desde lo individual, pero también desde lo colectivo, desde la memoria colectiva, que nos permite encontrarnos, reconstruirnos, visibilizar esas voces que nos cuentan de dónde venimos y cómo construimos territorio. La paz debe incluir un proceso de reconciliación con la humanidad y con la naturaleza, ambas relaciones que, eh, con las que tenemos enormes deudas. eje sustentabilidad en territorios comunitarios de nuestra cátedra ambiental hemos venido haciendo un esfuerzo eh, fundamentalmente en dos líneas. La primera de esas líneas tiene que ver con la conceptualización de la relación territorio-sustentabilidad, en donde justamente lo que intentamos identificar son los escenarios eh, y los actores sociales de esos escenarios en donde deben promoverse, deben gestionarse, eh, las nuevas acciones necesarias para la construcción social de la sustentabilidad y del buen vivir. Ese es el primer eje, un eje de conceptualización. El segundo eje tiene que ver más con eh, un eje de acercamiento justamente a esos territorios comunitarios eh, en donde se están promoviendo eh, acciones y reflexiones a favor de la construcción social de la sustentabilidad y del buen vivir. el papel del maestro, esos maestros que estamos formando desde la universidad pedagógica es poder tejer relaciones, poder reconocer poder generar vínculos cercanías, afectos, pero también formas de trabajo y formas de organización que eh, conlleven eh, trabajar en propuestas que aporten a la formación de los maestros, pero que también esos maestros que están formando puedan aportar en esa relación con los niños y las niñas, con las comunidades, con los jóvenes, con los que finalmente se va a transformar digamos, esta educación en este país. Hola, la organización Opalas consiste eh, en una agrupación de jóvenes que están preocupados por desarrollar diferentes actividades en su comunidad y beneficiar a la misma. En este espacio nosotros trabajamos en cuatro componentes que son tierra, cuerpo, eh, letra y objeto, en los cuales en dos tenemos dos semilleros de formación, uno que es en el de tierra en el cual tenemos un semillero en donde trabajamos sobre el tema que tiene que ver con la agricultura urbana, eh, el cuidado de las rondas, eh, la propagación de árboles, eh, la separación en la fuente y otros temas ambientales. Y en el otro semillero que tiene que ver con artes escénicas, trabajamos más que todas las técnicas de arte silsense y las artes escénicas. ¿En qué consiste? El proyecto de la Escuela de Educación Ambiental Popular Guaches y Guarichas por Bacatá. Este es un escenario de articulación, es una plataforma que busca reunirse con diferentes colectivos del territorio para generar procesos de educación popular en donde la apropiación del territorio sea su bandera de lucha. Por lo tanto, pues el objetivo podríamos decir que es un escenario de encuentro, de participación, de acción pero sobre todo de comunidad, entendiendo que la educación no puede ser un privilegio para unos pocos, sino que tiene que ser un escenario de congruencia para los demás. La intención de este ejercicio eh, es que además de que nosotros nos reconozcamos como estudiantes universitarios, también tenga la posibilidad de reconocer escenarios de participación en lo comunitario. ...porque nos hemos dado cuenta que el conocimiento se ha quedado allá... ...en el claustro universitario y no está llegando a los territorios... ...donde debería verse su aplicación. Bueno, ¿a nosotros qué nos inspira para trabajar en estos territorios? La convicción de creer que otro mundo es posible... ...precisamente planteándonos una discusión crítica frente a un modelo neoliberal... ...que lo que ha generado es cavar su propia tumba. Nosotros consideramos que es la oportunidad de poder demostrar... ...que hay otras formas de vivir, que este modelo no ha existido siempre pero que además de eso hay voluntades y convicciones que le apuntan a una lucha por entregarle un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todas las familias que han venido tejiendo alrededor de la miseria, de la pobreza, hacerles comprender que sí, sí se puede convertir esto en una posibilidad de cambio y transformación social. ¿En qué consisten nuestros trabajos? Inicialmente tenemos dos trabajos de grado, los cuales se titulan 15. Una estrategia multidimensional para la consolidación de territorios sustentables en la Universidad Pedagógica Nacional y el que está a mi cargo, Educa en suma Paz, una estrategia para la enseñanza de la química basada en sustentabilidad ambiental y educación para la paz para territorios afectados por el conflicto armado. También es importante recalcar que no podemos seguir haciendo una universidad hacia adentro, plantear cosas muy teóricas que solo puedan ser planteadas de esta manera, sino que también tenemos que llevar todo a la práctica, ir a los diferentes territorios a los cuales están planteadas nuestras estrategias. En, como ejemplo, mi caso eh, está planteado para territorios afectados por el conflicto armado. Yo lo puedo haber dejado planteado de esa manera y todo queda muy bonito en el papel. Sin embargo, lo que hicimos en nuestro grupo de investigación fue ir a estos territorios afectados por el conflicto armado. Un ejemplo de ellos fue La Palma, en el municipio de Cundinamarca. Hago parte del colectivo de cicloviajeros La Locomotora. Para la locomotora, la bicicleta pasa a ser un gestor de nuestras vivencias, la manera de llegar a las diferentes comunidades que componen esta gran patria tropical, de llegar a los lugares donde no se imaginaría que pudiésemos llegar en nuestros caballitos de acero. Es por eso que vamos rompiendo los paradigmas del desplazamiento habitual. Partimos del hecho de que antes de nuestras áreas de formación específicas, gran parte de las personas que conformamos el colectivo somos educadores. Y en ese sentido, nuestras apuestas ético-políticas han permitido que nuestras experiencias en los territorios a los que hemos llegado en nuestras bicicletas, bien sea los más próximos o los que están a muchos, de, a muchos kilómetros de los que consideramos nuestro hogar, sean vividos desde un horizonte más sensible, más comprensivo y, y reflexivo. Es así como encontramos a través de los viajes en bicicleta la forma de conocer la geografía e historia de un país que conocemos a medias y que sospechamos que el Estado y su modelo de educación prefiere que desconozcamos. conozcamos. Total, no podemos luchar por algo que, que no sabemos que existe. Por esto procuramos aguijonear conciencias en todos los lugares que afortunadamente conocemos, hablar con la comunidad, en especial con la niñez, que alimenta nuestros sueños y transforma nuestra percepción. Y es allí donde surge nuestro reto y sobre todo nuestro interés por hacer que esas necesidades no sean vulneradas ni olvidadas, porque cada territorio tiene unas posibilidades de construcción y nosotras desde la educación planteamos que existen otras posibilidades de construir un mundo más humano en el que todas y todos podamos participar. Es por eso que la lucha de la locomotora no parará. Iremos de región en región, de departamento en departamento y en cada municipio de esta linda patria engranando libertad. Una buena la banda, la locomotora... El taller Las Moyas se ha convertido en un escenario pedagógico que enriquece la experiencia de los maestros y maestras que hacen parte de dos facultades en particular. La Facultad de Ciencia y Tecnología es del programa de la licenciatura en Biología y la Facultad de Educación en la licenciatura de, de Educación Infantil. Hay algo particular que tiene este espacio y es que las condiciones ambientales favorecen el, el ser conscientes y también darnos cuenta de las problemáticas. Eh, como queda en la montaña eh, Las Mollas, eh, nos permite darnos cuenta de que es un territorio, un territorio sagrado. Entender que somos parte de un gran ecosistema y que si nosotros eh, lo afectamos, pues vamos a incidir y vamos a cambiar todas esas eh, formas que, de vida que se dan, que se dan allí. Entretejiendo la vida en Casa Taller Las Mollas es una propuesta que nace en la línea de investigación, enseñanza de la biología y diversidad cultural. Fue realizada en el barrio San Luis, localidad de Chapinero Alto, junto a la organización popular y comunitaria Casa Taller Las Mollas, que, la cual surgió hace aproximadamente 15 años y que se encuentra inmersa en unas dinámicas contextuales, sociales y ambientales con algunas características particulares que tienen que ver con la marginalización, la invisibilización y la precarización de la mayoría de sus pobladores. Y es así que, digamos, en ese ejercicio colectivo que va y viene, de maestros en un ir y venir, la posibilidad digamos de reconocer saberes de la comunidad. Eh, estas prácticas eh, se hacen necesarias para vivirlo en el ya y en el ahora, hay que actuar en su momento, eh, responder a esas necesidades, a esos intereses eh, de los niños y niñas y de los jóvenes que están allí, eh, y hacer propuestas alternativas en ese, en ese mismo momento. La pandemia ha develado los grandes retos en formación ambiental que requiere el mundo contemporáneo. Esto es una muestra de las iniciativas ambientales que gesta la Universidad Pedagógica Nacional en sus territorios. Así como la Cátedra Ambiental Maestros Constructores de una Colombia Sustentable y en Paz, la comunidad universitaria, a través de la Facultad de Humanidades, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Ciencia y Tecnología, la Facultad de Educación Física y la Facultad de Educación, continuamente están generando iniciativas en favor de la sustentabilidad ambiental. El camino hacia la sustentabilidad requiere de apuestas relacionadas con la interdisciplinariedad, la complejidad y el diálogo de saberes en los territorios en donde los maestros tenemos una labor muy importante para desarrollar en favor de la vida y del cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. La Universidad Pedagógica Nacional continuará fortaleciendo sus procesos educativos en relación con lo ambiental, en donde docentes, estudiantes y ciudadanos en general estamos llamados a involucrarnos. Es muy importante desarrollar procesos educativos en relación con lo ambiental, en tanto, la crisis ambiental actual amerita maestros formados y comprometidos con la sustentabilidad ambiental. Eh, con el tema del voto y de la política siendo la lucha ambiental, porque la lucha ambiental es una lucha política, es también que los jóvenes nos tomamos los espacios de representación política, los espacios de incidencia. Y aún así sean pequeños o sean grandes para seguir desde el territorio, eh, desde las bases y apoyando el medio ambiente, apoyando la vida, defendiendo la vida.